No. <gasps> No, tenía, es que lo tenía. Ahora sí que lo tenía. Había pasado hasta el 74. Lo prometí. Lo prometí. Prometí que no iba a perder el la wave. Lo prometí. No, el 74 iba a ser el último New Best.